Acabo de salir de un server y me acaban de dar esto Muy bien Algo que me interesa aquí, pues no, porque es lo mismo de todos los años Pero bueno, si me dan un mythical que pueda vender Pues... Algo que me llevo, ¿no? Pua, ni de coña <coughs> Ni de coña Uf. No No No No ¿Qué estás hablando? Esto no me acaba de ocurrir No me acaba de ocurrir esto <ríe> No me acaba de ocurrir esto Flipante Igual hola gente, son los Esto es un nuevo un vídeo de un turno Estamos aquí... En mi servidor del torneo, ¿vale? Estoy aquí en el mapa del torneo 1 contra 1 que ya os dije que iba a hacer. Y bueno, en este vídeo os voy a enseñar eh, las armas y los kits, vaya, eh, con los cuales se van a, a, a participar en, en el torneo, ¿vale? Aquí estaríamos con el kit asalto, eh, el cual te trae una Maple, ¿vale? Aquí estáis viendo, la Maple con una DOT, muchos muffles para que cuando disparéis, pues que el fogonazo no resulte incómodo y muchos drum Ya sabéis que va a ser en primera persona en principio. Y bueno, si tenéis un muffle, pues... No, no os molesta. En cambio, si lo quitáis, pues... A lo mejor el fuego os puede, os puede molestar, ¿vale? Pues eso, he eh, puesto 10. ¿Vale? Eh, si te quedas sin pues ya te jodes los kits no lo vas a poder coger eh, hasta hasta dentro de la siguiente ronda, es decir, tú no puedes coger y ponerte el kit eh, varias veces, solo puedes ponértelo una, de todas forma ya, haré, ya lo haré de alguna forma en la cual eh, puedas hacer eso, vale bien, eh, pues nada el kit de, de asalto uno empieza aquí otro empieza en el otro cuadrado que hay por allí y eh, al mejor de tres es decir el primero no no no al mejor de tres no el primero que llega a tres vale aquí es el primero que llega a tres es decir yo me estoy pegando con este cojo y me lo cargo vale una vale ahora cojo yo otra otra la siguiente ronda y me lo cargo otra vez muy bien pues ya, ya irían dos 0 y tengo que intentar llegar a 3. No es 3 eh, partidas y el que más gane de esas tres partidas eh, gana. No, esto es el primero que. El primero que llega a 3, ¿vale? Entonces, bueno, imagínate que le hago un 3-0 porque el, el otro es, es un poco malo, ¿vale? Y se pasa al siguiente arma. El siguiente arma sería el sniper, ¿vale? Aventando a gente porque lo he puesto en público, pero bueno, no pasa nada. El kit de que te trae, te trae un Timber y una x7. Eh, aquí estoy viendo la, los Dressing, vale, 10 de Dressing también, y muchísimas palas. ¿Qué es la diferencia del otro kit de este también? Pues que aquí abajo uno de serveres para que cuando le dejes la cabeza, pues lo mates de una, y bueno, pues lo mismo. Vale, sería igual. No hay caída de bala, por lo tanto, no tenéis que tener ese problema. ¿Qué coño? Un eh... Vale. Eh... Debería de spawnar. Hay, hay algunos problemas que yo, la verdad, es que no entiendo. Eh... Bueno. Eh, pues eso, el kit sniper, ¿vale? Que sería este y ya lo que nos quedaría eh, sería el de la escopeta vale que la escopeta es una Blunt force. la Blunt force, como la queráis llamar Bloom, no es escopeta perdón escopeta eh, pues nada te trae una láser vale por si quieres disparar de cadera y una cross por si no sé si está un poco lejos como el arma tiene mucho alcance pues que, que le puedas apuntar, ¿vale? Si quieres. Eh, y bueno, pues... No mucho más. Esto sería sería todo. Aquí lo estáis viendo ¿viste? pues sí, también tiene casco, pero bueno. Tampoco es algo extremadamente necesario, porque si tú lo pillas desde muy cerca y le das, pues lo matas. Aunque, siempre ayuda el casco. Y no mucho más. ¿Qué otra cosa quería decir? Ah, bueno. Eh... Ya sabéis que la, el premio para el primero sería esta de Come Sniperskia, que está bastante chula, ¿vale? Ya la enseñé en el anterior vídeo. Y eh, también está el eco, ¿vale? Este eco no sería este eco es, es el mío. Eh, es el, eh, no sé escribir. ¿Vale? Eh, este sería el eco que yo tengo, pero voy a sortear otro eco para el de el que esté en segunda posición. No es que es el que esté en segunda posición, es decir, el que quede primero puede elegir entre este eco que os voy a enseñar y eh, la snipers, que es lo que prefieras, ¿vale? Este sería el el eco. A mí sinceramente me gusta más el otro, el me gusta más el, el que sería el Honeycomb, pero bueno, eh, sigue siendo una mythical eh, una mythical bubbling eh, eco y bueno, pues que también la vais a tener, ¿no? Y vale, y ya para terminar, eh, lo que sobraría sería eh, para lo, los que han quedado en tercera posición, les daré. Eh, alguna ropa premium, ¿vale? Entre ellos, estas dos camisetas. Y dónde estaba los demás. Lo demás, lo demás, lo demás. Pepe, pe, pe, pe, pe. Las camisetas. Y me falta el gorro. Y. Aquí está. El gorro y los pantalones, ¿vale? un poco de ropa para el tercero. Como muestra de, bueno, entre comillas. Eh, haber alcanzado algo interesante, ¿no? en lo que viene siendo el, el ranking, que seguramente la gente pues prefiera o la Bullying Tiger echo o la Sniperskia a pues los objetos estos premium, pero bueno eso ya cada uno tiene su criterio, la cosa es que el primero elige eh, que quiere de todo antes, el segundo pues lo que queda y el tercero pues ya lo que haya sobrado es lo que se quedará. Así que no mucho más. Yo espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más vídeo en turno. ya sabéis darle like. Y yo os lo traeré. Os dejo en la descripción el Discord del servidor. Para que os unáis. Tenéis que leer las reglas y todo. Para poder participar. vale. Y yo os daré un rol. Para, para aquellos que queráis participar en el torneo. Eh, y bueno. No, no mucho más. Aquí voy a dejar este capítulo. Espero que os haya gustado. Y adiós